Bueno, pues nada, ya hemos llegado a la laguna, no sé cómo estas vacas han llegado hasta aquí, porque la verdad es que el camino es duro, pero aquí tenemos las vacas. Son las vacas y esa es la laguna. Bueno, pues ya hemos llegado a la laguna. Como todas las lagunas, es precioso. Ahí tenemos a las vaquitas. Ahí, por ahí atrás, y bueno, en un principio pues, estaba reventado porque el, el último tramo es siempre subir, subir, subir. Hay muchas rocas y parece complicado, pero al final llegas, terminas llegando. Solo pues tienes que andar y, y no rendirte. Si acaso, pues alguna vez tomarte algún respiro y otro, pero, pero bueno, aún así, como veis, el cielo está bastante nubladete, entonces no nos vamos a poder bañar porque el agua está helada. Si hubiera algo de sol no me importaría meterme vale, porque al por fin y al cabo luego te terminas calentando pero cuando el agua está tan fría y no hay ni un rayito de sol pues la verdad es que es imposible meterte sin que te dé una hipotermia pero el sitio donde estoy pues es increíble es precioso, hay mucha tranquilidad lo que sí, bueno, pues detrás mía había, había una, una pareja eh, andando así que bueno Terminará llegando y no estaremos solos Pero eso tampoco es malo porque, porque nunca viene de, de más eh, tener algo de, de compañía Así que ahora comeré algo Ahora mismo son las 11 Nos hemos levantado a eso de las 7 y media eh, Hemos empezado la marcha a eso de las 8 porque hemos desayunado y tal Y yo creo que es buena hora para tomar algo Es que exactamente el cálculo que había hecho era que iba a llegar a las 11 ¿Y qué hora es ahora mismo? Ahora mismo son... ¡Las 11.03! Es que... es increíble Todo va según lo previsto Lo que sí me gustaría que dejara de estar nublado para poder darme un bañito en cualquiera de las pozas que nos hemos cruzado, que estaban bastante bonitas ¿Qué ha pasado de sitio, tío? Y pasado de sitio Ahí no llego, ahí no llego, así que tengo que ir por el agua Vamos a hacer. El agua está bastante buena, la verdad es que me pensaba que iba a estar congelada, pero es que está muy buena Qué gracia, esta cabra y yo hemos pensado lo mismo. De, desde aquí arriba había muy buenas pistas. Aquí es donde descansan las cabras. Bueno, y aquí tendríamos la laguna Esto sería toda la laguna que se puede ver Allá abajo están las vaquitas Y aquí a la izquierda tenemos a las cabritas A las cabras montesas Así que nada, un sitio precioso Y bueno, aquí detrás están las cabritas Ahí están las cabritas es gracioso porque estoy yo más alto que las cabritas Porque yo estoy más cabra que ellas mismas <risa> Ahí están las cabritas Este tiene la cornamenta y que es enorme Hoy tenemos un cabritillo pequeño Y esta supongo que será la madre enseñarle una Está la que Pero Me cago el en día en ¡Te no tirado vestido. Tirado, tío. tío. me he caído. ¿Qué dices? Me ¿Has caído? Eh, no me he tirado. ¿Pero por qué? Si no te habías quitado la ropa. Ya hombre, yo yo vestido. A mí, a mí me falta faltado. Me cago en el muchacho. No te tener agua, cojones Es bastante gracioso porque Ahora mismo Han venido aquí tres personajes vale Ahí están detrás Cuatro personajes y están ahí a ver, tío, me cago en tal Ahora sí Estoy ahí A ver, que no tiene el zoom, no te preocupes Que no se ve nada, además con el frío No se ve <risa> estar aquí, estar aquí desnudos, mojándose, y bueno, yo la verdad es que no me atrevo a meterme desnudo, pero bueno, Estoy yo aquí con ropa. Esto me me todo es mentira que Es que me hizo lleno de barbacoita, me acordé de mojar otros niños, para que veáis. mucho no soy de familia, pero no. Yo no yo me había podido, también no estaba liado ayer. ¿Eh? No he ¡Ah, ¿Eh, mire, ¿Eh? ¿Qué? Mira que sale. Teniente, teniente. nada! que un misor! ¡Es un misor! ¡Es un misor! ¡Es un misor! un sabe. ¡Es un misor! Mira un sí Dos. ¿Una o dos? dos, bueno, pues, dos, dos peque... Mira Dos. Pequeñitas, ¿vale? Mira, dos? Dos Tres, dos, De de esto, por eso es lo que tienes que pedir. Mateo, explícaselo tú. El algodón para esto no vale. El algodón no engaña. El algodón no engaña. Dos, ¿eh? ¿A quién le toca ahora? apoyarse Me voy a Bueno, De todas no, maneras, suben por todos los lados. No, el problema es el envase. Yo me, a más punto, que me da miedo, un compañero polémico se mató así. La cocina de cabeza y todo, ¿eh? ¿Puedo ir con otro, ¿Cómo Qué bueno. No, pues volvería a hacer el Señor de los Unidos otra vez. Sí, sí. italianos y Bueno pues nada, esto ha sido todo por hoy Yo creo que voy a despedir aquí el vídeo Porque es el sitio más bonito De toda la ruta Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego